Maximiliano, eh, un gusto saludarte, lamentamos que seas por este tema, imagino la, la preocupación que todavía los invaden, más allá de que pareciera que esta medida cautelar que frene el aumento de cuotas es una buena noticia. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Tano, ¿cómo te va? Un gusto. Bien, bien. Bueno, contanos un poco sobre esta medida cautelar, que, ¿qué significa para ustedes, en definitiva? Bueno, esta junto con varias otras que están saliendo y que espero sigan continúen saliendo, eh, lo único que hacen por el momento es frenar uh -huh. eh, la cuota que cada uno paga por su casa, teniendo en cuenta el aumento desconsiderado que han tenido en función de la situación que estamos viviendo. ¿no? Claro. Eh, estamos hablando de que desde que se creó el sistema hasta ahora, el incremento en la cuota rosa del 600%. Imagínate que nadie tiene esos incrementos en su no, salario, si no, no tendríamos problemas. Y de haberlo sabido ni te hubieras metido en el crédito, eso está clarísimo, ¿no? ¿Uno confía eh, muchas veces? Tal cual, es parte de la imprevisibilidad que vivimos día a día los argentinos desde hace mucho tiempo. En este caso nos toca muy de cerca a nosotros, como en tantas otras situaciones le toca a otras familias. Pero bueno, lo que hacen estas cautelares únicamente es frenar eh, el aumento de la cuota. Es, es apenas cuenta, un alivio, Maximiliano, ¿no? pero está lejos de ser una solución. Claro, no no, no, es de ninguna manera la solución. Fíjate que en las sentencias nunca se habla del principal problema que tenemos, que es el aumento desmedido del capital adeudado. Claro. Es decir, tu cuota no solamente año tras año que uno va pagando eh, se disminuye, sino que todo por, por el contrario el capital aumenta. A ver, para, para, que, para que muchos nos entiendan, Maxi, a ustedes no solamente sí. les aumenta la cuota, sino que les aumenta la deuda. O sea, es como una carrera viste cuando le, a los caballos le ponen la zanahoria adelante y no la vas Exacto. a alcanzar nunca, lamentablemente es la paradoja, eh, pero es la es paradoja de la zanahoria delante del burro, siempre vamos corriendo por detrás porque el crédito está indexado en uva ¿sí? eh, es decir que se incrementa no solo tu cuota sino como bien vos dijiste el valor de lo que vos adeudas de capital en proporción al valor de la uva eh, sí. si hacemos una cuenta sencilla cuando salió el UBA, eh, valía alrededor de 14 pesos y hoy está en 146. Claro, la unidad, ¿no? Que es el, el, la unidad, el, cada unidad. El, el, eso significa unidad. UBA, ¿no? Este, Exactamente. La, la verdad que es terrible, es terrible. Nosotros hemos hecho muchísimas notas de este tema. Sabemos que hay algunos este, representantes nuestros políticos, independientemente del partido que sea, que, que han tomado mínimamente el, el reclamo. Eh, pero no vemos una solución, este, no, no sé qué, qué novedades tienen ustedes de, de las últimas charlas. Aparte, vos debes ser un tipo laburante como cualquiera de nosotros, tu familia debe ser como cualquiera de las nuestras, y tenés que hacerte experto en estos temas ahora, este, porque eh, no puedes descuidarlo, Desgraciadamente. Desgraciadamente es así. Eh, somos todas familias trabajadoras, eh, tenemos que partir nuestro tiempo en ver cómo hacemos para generar más ingresos que permitan Pagar la cuota, eh, o al menos tratar de endeudarte lo menos posible. Lo que hacemos es mmm, dejar caer la calidad de vida, si se quiere, sí. porque empezás a resignar un montón de cosas a fin de no dejar de pagar, porque en definitiva es la casa de tu familia. La sacamos con, el ide con la idea de poder vivir en ella claro. mmm, Mucha gente piensa en el negocio que se hizo. Si te interiorizas un poco en el mercado, el valor de las propiedades cayó en dólares, incluso no solo en pesos, sino en dólares. Es decir que no hay negocio alguno, porque insisto, la idea fue comprar la casa para vivir, no para sí. venderla. No tenemos eh, agencias inmobiliarias, somos personas como Obvio. todos, que lo único que buscamos es una casa para la familia. ¿Eh, eh, eh, ¿Han tenido sí. algún contacto con alguien, con alguno de los eh, de nuestros representantes? Sé que por ejemplo Julio Cobos en algún momento est estuvo eh, buscando, José Luis Ramón, por mencionar algunos no de los, de los tantos que al menos se han interesado en esta situación. Algunos de ellos también motivaron e incentivaron a la, a la toma de este crédito. Eh, una cosa no quita a la otra, digo. Por supuesto, no, sin entrar en nombres ni distinguir, sí ha habido contacto con parte de la esfera política que se ha interiorizado, más no ha habido ningún avance realmente porque la postura del sistema financiero, es decir, de los bancos, es muy rígida, muy dura. Eh, ellos entienden que nosotros sabíamos que esto iba a cabo la y que tendríamos que haber previsto que la estación se iba a descontrolar, algo que incluso el propio gobierno anterior sostuvo que no solamente se iba a controlar y disminuir, claro. Sino que ni siquiera este puede hacer nada, no, para ganarlo. nada. Entonces, sin color político, sin nombre, sí hay sí, sí, personas sí. que se involucraron. Pero tranquilamente. Aparte, realmente... no, yo insisto en esto: el Estado promocionó, más allá de que yo de las entidades financieras, obviamente no espero nada, pues no, no tienen piedad uh -huh. alguna, eso está uh -huh. clarísimo. Pero sí que el Estado se responsabilice del rol que cumplió en ese momento, promocionando e incentivando a la toma de este crédito. Y además el claro, Estado claro, es el bueno. encargado de regular la inflación, en todo caso son ellos, así como en, en nuestra historia lamentablemente se han estatizado deudas privadas, bueno, algo debería hacer el Estado con ustedes, darles una mano, una ayuda de algún lugar. Eso es, eso es a lo que digo, eh, realmente tenemos que recurrir a la justicia, como son estas demandas, porque vemos que desde el sector político eh, no, no se obtienen respuestas. Todo lo contrario, eh, vamos más hacia el lobby sobre los bancos que hacia nosotros. Eh, hay una parte fuerte que es el sistema financiero y tiene una ventaja enorme sobre el consumidor que somos nosotros y sobre el derecho a la vivienda que forma parte de nuestra constitución. Entonces ahí es donde vemos la necesidad de recurrir a la justicia realmente porque desde la política eh, son solo contactos y nada de avance. Nada de eh, Maximiliano, nosotros estamos siempre abiertos a escucharlos, a, a poner su reclamo en pantalla para que tampoco quede ahí perdido en el tiempo. ¿no? Eh, sabemos uh -huh. que la pasan mal y estamos eh, obviamente a disposición de ustedes. Te mando un fuerte abrazo. Les agradecemos la, la interiorización y el contacto permanente. Gracias, gracias Maximiliano. Bien. Maximiliano Wilde, eh, uno de los damnificados lamentablemente por haber confiado eh, y, y con el sueño de tener su casa, un laburante como cualquiera de nosotros.